Buenas noches. Formar parte de la Unión Europea y, por tanto, de un grupo de países con sistemas públicos modernos probablemente permitirá que, después de esta sexta ola, podamos dejar de considerar al COVID como una pandemia. Sin embargo, las consecuencias de la nueva variante en países con menores índices de vacunación son muy distintos. Por dar un dato, en nuestra provincia ha habido 36 fallecidos en lo que va de mes. La facilidad de propagación de la nueva variante ha dado lugar a que el número de fallecidos e ingresos en hospitales estén aún en niveles parecidos a la primera y la cuarta ola, es decir, marzo del año de 2020 y marzo de 2021. Muy por debajo de la segunda, la tercera y la quinta ola, pero aún son cifras importantes. Lo que también ha producido esta nueva variante ha sido poner en evidencia una nueva debilidad de nuestro sistema de salud público. Mientras que en las olas anteriores han sido los hospitales quienes han sufrido la presión de la pandemia, en esta sexta ola, con unas incidencias mucho mayores que en cualquier otra de las olas anteriores, han sido nuestros médicos de cabecera y la atención primaria en general los que se han visto desbordados. El hecho de que dos grupos políticos de la oposición presentemos este mes de forma independiente mociones en defensa de la sanidad pública y de la atención primaria, en particular, muestra hasta qué punto se ha deteriorado uno de los pilares más importantes de nuestra sociedad, al menos por lo que respecta a nuestro grupo. Traer este tema a un pleno municipal viene respaldado porque son nuestros vecinos los primeros que nos manifiestan sus quejas sobre los retrasos en las citas de la atención primaria o de especialidades. Al ser esta una competencia exclusivamente autonómica, los grupos municipales juegan un papel importante en trasladar las expectativas y también las quejas de los ciudadanos. En estos últimos días, decenas de municipios andaluces, sobre todo de tamaño mediano y pequeño… ...están posicionándose en contra del rumbo que ha tomado la gestión de la sanidad en general... ...pero especialmente en la gestión de la pandemia en esta sexta ola... ...y en eso hemos centrado nuestra moción. Aunque en este momento todo indica que la incidencia empieza a bajar... ...las consecuencias todavía durarán meses... ...en forma de retraso a consultas, a especialistas, pruebas, operaciones... ...pero lo más importante en este momento... ...es reducir los tiempos de espera para la atención primaria... Porque, de hecho, al reducir estos tiempos, también se reduce la presión sobre la urgencia. Para solucionar este problema que ha presentado la sexta ola, la, las principales medidas que ha adoptado la Junta de Andalucía ha sido que nos costeemos cada uno un autodiagnóstico y que podamos tramitar la baja laboral por internet para no saturar esta atención primaria la principal necesidad que tiene la atención primaria, que es dotarla de recursos humanos suficientes antes, durante y después de la sexta ola, no parece entrar en los planes de la Junta. Y no es que la Junta no haya contado con recursos. Si incluimos las entregas a cuenta de la Administración central, las compensaciones que se han llevado a cabo, las ayudas directas y los incrementos de financiación por fondos europeos, la Junta a principios de este año ha tenido disponible cerca de 5.000 millones de euros para enfrentarse a esta sexta ola. Pero es que si además incluimos los 2.900 millones de superávit del año anterior, de los que tanto se ha jactado el Partido Popular, justo cuando la Junta despedía 8.000 sanitarios, la cifra total es casi astronómica y supera todo lo que antes se ha conocido para financiar la sanidad. Dejaremos a los ciudadanos que se hagan la pregunta de por qué no se ha hecho uso de todos estos recursos. Es por ello que traemos a este pleno del mes de enero… Una moción para instar a la Junta a cambiar completamente sus planteamientos y dotar a la sanidad pública y, especialmente, a la atención primaria de los medios humanos y de los recursos necesarios. También proponemos en la moción algunas medidas concretas para que sean valoradas y, para, y que pensamos que pueden mejorar la atención primaria en esta primera ola, como es la ampliación de los horarios de atención a, a los ciudadanos y las pruebas masivas gratuitas.